Hola, buen día familia Manmin. Soy Alicia Sanabria de Lima, Perú. El día 19 de noviembre me desperté a las 5 y media de la mañana con dolor de estómago. Me comuniqué con mi mamá, Angélica Campos de Manmin Cerro de Pascua. Ella me oró con el pañuelo del pastor principal y me calmó el dolor de estómago. Luego nuevamente me do volví a dormir, pero nuevamente me, do me volví a despertar más tarde. y Me volvió a doler del estómago intensamente no me calmaba traté de comunicarme con mi mamá pero no pude le llamé entonces a mi tía ella me oró pero también me preguntó por mis síntomas me dijo que podría haber sido una infección y me recomendó que tomara agua de orégano eso hice pero terminé vomitándolo y mi estómago no estaba reaccionando ningún tipo de líquido tampoco y entonces luego logré comunicarme con mi mamá ella me volvió a orar con el pañal del pastel principal y que me orara me calmó un poco el dolor pero nuevamente me volvió a dar más intensamente la otra vez el dolor y me dijo que llamara al pastor de Villa me comuniqué con él el pastor de Villa me oró en total tres veces porque me dijo que le llamara constantemente si sentía que no me pasaba el dolor de estómago y a la última vez que me oró terminé a los 10-20 minutos terminé vomitando bilis luego de ello eh, ya me recomendó también que comiera, que tomara agua de arroz mi estómago estaba débil porque yo le había comentado que había comido compota de fruta y también le había comentado que tenía el estómago hinchado con gases entonces me dijo que eso podría ser que más inflara más mi estómago, se hinchara más y que era mejor que tomara el agua de arroz ¿no? ya el día siguiente también que hiciera lo mismo y, y ya si tuviera hambre que comiera el arroz ancochado luego ese mismo día, el 19 de noviembre en la noche Volví a comunicarme con mi mamá y ella le dije que todavía sentí como unos incones, Me volvió a orar con el pañuelo del pastor principal y luego de que me orara a los 10, 20 minutos volví a vomitar bilis. Pero ya con eso ya me calmó esos cincones que sentía. Pero aún sentía un poco el estómago inflamado con gases, ¿no? Entonces me dijo que llamara al pastor David El pastor David me oró y ya con eso empezaba a bajarme mi estómago. Y al día siguiente también volví a despertarme con el estómago hinchado, pero ya solamente de gases, pero eso me estaba fastidiando y no me dejaba concentrarme en mis clases. Entonces le llamé al pastor de Avillán y él me oró, pañuelo del pastor principal, y eso me ayudó a calmar mi dolor de estómago. Y también me volvió a reiterar que tomara el agua de arroz y comiera el arroz no si tuviera hambre. Y bueno, eh, a día de hoy ya estoy comiendo nuevamente de la olla familiar Porque estaba tomando solamente sopas, así Y ahora ya puedo comer los segundos Y bueno, quería dar gracias a mi mamá y al pastor David Yang, Quienes me hablaron con el pañuelo del pastor principal Para mi sanación Y bueno, también decirles que yo no he sido una persona O no he sido, bueno, no he sido, tampoco soy muy una persona muy asidua el ministerio Mamín, y aún así, pues, he sido sanada, ¿no? Y quería dar gracias a Dios y glorificar el nombre de Dios y, y reiterarles, ¿no? Que realmente Dios existe y que podamos tener una fe más ferviente. Yo también estoy empezando a incorporarme a los cultos y también a la oración de Daniel, y bueno. Mmm. Nuevamente, tal vez este de dar gracias ¿no? y glorificar el nombre de Dios. Gracias por escuchar.